Estamos presentando aquí el libro Entre Ríos Secreta, que es una recopilación de artículos de prensa, eh, un trabajo periodístico. Yo he planteado el libro eh, di, dividido en capítulos. Hay uno que se llama Varones y Mujeres y que habla de las personas que por ahí pueden ser inspiradoras este, de, nuestra, de nuestra vida, esas personas que han hecho de esta provincia una provincia viable, que se abría el mundo diciendo, bueno, nosotros queremos existir, queremos tener una constitución, y por aquí desfilan los grandes hombres. ¿no? En ese sentido, yo creo que estoy en la ciudad que fue el embrión de toda ese, esa cuestión. Me gusta decir siempre que Entre Ríos es una provincia cuyo, que es el resultado de entre una potencialidad y una este, debilidad. ¿no? La debilidad es quizás eso de haber vivido aislado durante tanto, de, de la mayoría de su tiempo, ¿no? Y, y la potencialidad es que me parece que fue escenario la provincia de Entre Ríos de este, ese laboratorio que se pensó, como decíamos, como Estado en la Constitución, alejado de los totalitarismos, como una tierra de libertad que se abría al mundo diciendo, bueno, quienes quieran vivir y respirar en libertad aquí encuentran un lugar, y para eso hubo voluntad política y hubo hombres, muchos salieron de aquí de Concepción del Uruguay. Es muy variado el libro, hablo también de otros de los capítulos se llama Tensiones, que son las tensiones este, precisamente que se daban entre los sectores ortodoxos de la Iglesia y aquellos laicos eh, liberales que proponían una mirada este, mucho más amplia. ¿no? Y el criterio de trabajo fue ese también, saber que tirábamos una semillita, tirábamos una pregunta en tierra abonada y que siempre sale una historia. Yo tengo una predilección especial por el capítulo Tensión, ese, ese, ese enfrentamiento entre, entre dos modelos, el ortodoxo, clerical, el masónico liberal. Y la verdad que a mí me, me, eh, no solamente... Eh, Acá me, me va a ser muy grato contarlo porque ustedes ya lo conocen seguramente la historia. Me ha gustado contarlo afuera de esta ciudad, en esta provincia. Esa historia cuando los, la, joven, la juventud rebelde de Concepción del Uruguay eh, anotó, tomó nota de cómo el poder este, eclesiástico cor, este, erosionaba el gobierno de este, Oroño en Santa Fe por haber, sido, este, eh, por haber sido un gobierno progresista, pero también por haber sido un gobierno inclusivo, por haber Haberse, este, haber previsto el casamiento civil anticipadamente, que permitía este, el, el enlace de personas que no eran católicas, y cómo la Iglesia desde Paraná fogonió el gobierno, de ese gobierno, hasta que hizo renunciar a Oroño, pero la juventud, eh, podríamos decir, de Concepción del Uruguay, tomó nota, y cuando vino el obispo, este, se las cobró, se las cobró, esto se sabe, se lo agarraron a cascotazo al, al, al carruaje de, del obispo, y que respondía un poco también a, a cómo algunos curas de acá, de esta zona, no tanto de Concepción del Uruguay, sino más de Colón, le decían, miren que en Concepción del Uruguay existe la juventud más eh, pervertida del mundo. ¿Por qué? Y es, la misma respuesta estaba en lo que daba el cura, por su eh, formación científica. Digo, ¿qué frase, tan, este, qué frase tan increíble, porque por un lado admite Claro, admite, clar, claramente admite la eh, formación científica, pero por otro lado dice, por eso mismo es que es tan degenerada esa juventud. Este, así que bueno, me encantó y realmente fue, fue muy maravilloso.